Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Nuevamente el día de hoy, como habíamos quedado, cada sábado a las 8 de la noche, podríamos este, conectarnos para tratar de analizar la situación política y económica y social del Perú, que es lo que nos preocupa a todos. ¿no? Es una situación, digamos, bastante movida, como en el resto de países de América Latina, pero en el Perú tiene una característica especial, ¿no? Y la razón es que estamos en una situación un poco movida políticamente y que preocupa a millones de peruanos, ¿no? sobre todo porque tiene repercusiones en la situación económica, en la estabilidad económica de en millones de peruanos. Como una previa información, la próxima semana debe estar este, debatiéndose en el Congreso la moción de confianza, ¿no? el voto de confianza que está pidiendo este gabinete que preside el señor Bellido. Esto es muy importante, ¿ya? para el futuro de los peruanos y de lo que va a pasar de aquí a a diciembre, porque en diciembre tenemos que tener otra coyuntura. Entonces, eso es importante, lo vamos a ver al final de, de esta intervención. Lo que interesa ahora es más o menos en, en entender qué es lo que ha pasado esta semana, ¿ya? y luego entraremos a ver estos problemas puntuales de, de la perspectiva del Gabinete Bellido, de, de la situación que le espera al, al presidente Castillo. ¿no? y lo que tiene que ver con el alza de precios ¿no? a diferencia de lo que pasa con el alza del dólar están vinculados pero son dos cosas distintas y que hay que entenderlas este, a cabalidad no para tomar decisiones en este en estas semanas fíjense un resumen de la semana no la, la caída del alcohol la caída del alcohol no es cierto ustedes saben que en todo organismo en toda institución gubernamental hay digamos una categorización política no se habla de de halcones, ¿no? lo que están, más o menos, este, con una tendencia hacia la izquierda, y se habla de palomas, ¿no? en la jerga política, en la jerga de la, de la geopolítica, ¿no? halcones y palomas. Bueno, la semana que pasada, digamos, cayó un halcón, ¿no? creo que era el más importante cuadro político que, que podía haber contribuido, digamos, este, con el nuevo gobierno. O mejor dicho, lo dejaron caer. Lo dejaron caer sencillamente porque... Eh, el señor, este, profesor Héctor Oveja, porque es profesor de la universidad, ¿no? Eh, es doctor en, en ciencias sociales, en sociología por San Marcos, es un maestro, en un magíster en políticas públicas, es abogado también me parece, y es sociólogo. Eh, fue atacado, fue atacado, digamos, en forma bastante dura. Eh, y y, y lo, raro, ¿no? lo raro, Lo raro, lo raro es que a pesar de que el ataque no tenía mayor este, sustento jurídico y político, este, lo abandonaron, lo dejaron a su suerte. Las razones las podemos explicar, ¿no? pero lo, lo primero es que las acusaciones que se hicieron a, a Dejar no tenían sentido porque él está amparado por el artículo 18 8 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? que nos garantiza a todos nosotros el derecho a opinar. O sea, la libre opinión no está penada. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que haya señalado el profesor Béjar. Pero eso no es ninguna causal, ¿no? Para querer este, estigmatizarlo y hacer pues, una suerte de linchamiento público, que es lo que se ha hecho. Y segundo, este, todos tenemos la libertad de pensamiento. ¿no? Una cosa es la, la libertad de opinión, el derecho de opinar, otra cosa es la, la libertad de, de pensamiento. Esto ya se solucionó en Occidente, en Europa, en el año 1500. ¿no? Hubo una guerra llamada de los 30 años, ¿no? Por, por cuestiones de libertad de creencia, libertad de pensamiento, libertad religiosa, este, se mataron ¿no? los ingleses con los españoles, los franceses y los alemanes. Durante 30 años, por eso se llama la guerra de los 30 años. Eso es producto de la intolerancia ¿no? que hubo en Europa en esos momentos entre el sector católico ¿no? y los sectores protestantes. Ahora bien, bueno, estamos en el 2021, ¿no? han pasado más de 520 años y es como un retroceso, ¿no? criticar, cuestionar o querer estigmatizar a una persona por, por opinar, ¿no? Entonces no tiene ningún fundamento por pues, la, la acusación que se hizo. ¿no? Como le digo, uno puede estar de acuerdo o no con el profesor Veja, pero no es la forma a ningún peruano, a ningún político, a ningún académico, a ningún ciudadano, se le puede tratar de esa manera. Y segundo, ¿no? el, fueron declaraciones que hizo él antes de ser ministro, eso es importante. ¿eh? Porque si le aplicamos el criterio que le aplicó a Béjar, ninguno de los este, candidatos de oposición, empezando por la propia señora Keiko Fujimori, que tiene... Acusaciones por 20 o 30 años y el resto de señores este, que se han permitido atacarlo, tendrían que tener vida pública, ¿no? porque primero tendrían que arreglar sus problemas judiciales o fiscales y luego recién querer acceder a un cargo público. Entonces, ese es un segundo elemento fundamental, que tiene que ver con la idoneidad en el cargo. Las acusaciones de comunistas, guerrillero, eso no tiene ningún sentido. El, el, el presidente Mujica ha sido presidente de Uruguay, la presidenta Dilma Rousseff ha sido presidente en Brasil y otros. Yo no lo estoy dependiendo porque el profesor Beja no tiene necesidad de defensa, ¿no es cierto? Sino fundamentalmente estoy tratando de precisar, ¿no es cierto? Eh, cuál es la, la suerte, ¿no? Que puede tener un político o alguien, digamos, una personalidad, un académico que, que, que quisiera integrar un gabinete de Castillo, ¿no? Prácticamente lo dejarían a su suerte que se lo coman los leones y ser pues, tiroteado por una serie de, de, de fanáticos, ¿no? De gente, digamos, que está en otro plano ¿no? de destrucción. Pero lo más importante, me parece que en el caso de Béjar no es la persona, ¿no? Y le explico esto porque yo también soy profesor en la universidad, yo tengo un doctorado en Ciencias Sociales como Béjar, es uno de mis doctorados. O sea, es una persona que está preparada, calificada. Su condición de política, digamos, este, es la misma de Vargas Llosa. Miren, este, el señor Héctor Béjar integró la misma célula política del Partido Comunista del Perú, digamos, o peruano, del ala moscovita, del ala prosoviética, en 1955. En San marcos es conocido, él militaba juntamente con Mario Vargas Llosa y con el papá de los humanos, con Isaac Humana, era, una, era, una, era un círculo, digamos, que había en San Marcos donde se daban conferencias. Estoy hablando de historia política porque yo no he vivido esa época, pero tengo conocimiento casi preciso. ¿no? Con, con el correr de los años, este, Béjar ha continuado con sus, con sus ideas y Barcayosa fue el que involucionó ¿no? hasta convertirse en parte de la nobleza española, ¿no? es un marqués. El señor Béjar, digamos, este, ha seguido en su convicción, en su creencia, ¿no? equivocada o, o cierta, pero ha mantenido su línea. Al igual que el señor Isaac no el padre de los Kumalan, que también es, un, es todavía un miembro del Partido Comunista o, o, o ideológicamente comunista, ideológicamente, porque yo les he dicho a ustedes, el comunismo como sistema social y político no existe en ninguna parte del mundo. Esa una, es una quimera, ¿no? es una utopía que no existe. Lo que existe existe el comunismo como ideología, ¿ya? Como, como el cristianismo, como el, el fascismo, como el liberalismo, como el, como el liberalismo, como el anarquismo. Son ideologías, no confundan ustedes lo que es ideología, es una creencia, una falsa representación de la realidad, con lo que es un sistema sociopolítico económico. El comunismo no existe en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en Corea, ni en Cuba. Lo que existe es un partido ahí, este, vertical, totalitario, antidemocrático, que tiene el control de una sociedad. Pero ahí no hay comunismo, ya les expliqué eso, así que no hay necesidad de rondar Entonces, la, la, la, el asunto de deja trasciende de, de la persona, ¿no? porque tiene que ver con aspectos geopolíticos, este, fundamentalmente. En ese sentido, ¿no? ustedes lo escucharon a ¿no? Bejar de una posición de tener una, una política exterior autónoma, independiente, respecto a los centros de poder mundial. Y, sencillamente, como decían antes, ni con Washington, ni con Moscú, ni con China, ni con Pekín, sería ahora ni con Washington ni con, ni con Pekín, ¿no es sea, cierto?, que quiso trazar una, una, una, una, una línea autónoma respecto a, a las decisiones que se, que se, que se habían... Este, tomado ¿no? por el gobierno anterior con el grupo de Lima para reprimir digamos este, ciertas este, conductas ¿no? de política exterior del gobierno venezolano. Y en ese asunto también la cosa es clara geopolíticamente nosotros deberíamos adoptar la misma posición que tienen los mexicanos ¿no? en eso la cancillería mexicana es correcta ¿no? una política de no intervención en asuntos extranjeros los mexicanos resuelven sus problemas los venezolanos deben resolver sus problemas internamente, los ecuatorianos los colombianos, los peruanos idénticamente no, nosotros no tenemos por qué intervenir en asuntos ni de México, ni de Venezuela, ni de Bolivia, ni de Chile, ni de Argentina. Cada país, de acuerdo a esta política de no intervención, tendría que decidir su destino. Esa es la línea, me parece, la línea exterior correcta, correcta, ¿no? Y parece que no le ha gustado, pues, a mucha gente interesada acá en Lima, ¿no? que, que, que, que quiere seguir alineando, alineando digamos, este, al Perú detrás de una política pro-norteamericana, ¿no?, de intervención en los países de América Latina. Y en eso me parece que hay un error. Castillo, Bellido y Cerrón, me parece que hay, se han equivocado. Algunos dicen que parte de una estrategia, no, no, no hay ninguna estrategia, este, acá no hay una estrategia de parte de ellos. ¿no? Acá, este, lamentablemente, digamos, las decisiones este, políticas tienen un costo y, y, y Castillo va a pagar ese costo, ¿no es cierto?, al haber este, designado, no como nuevo canciller al, al señor... Este, eh, Romaña, el señor este... Mauerta Romañez, que ¿no? es este uno de, la, uno de los miembros de la élite, porque la cancillería es una élite, es una casta, ¿no es cierto?, de la élite más rancia, digamos, y conservadora que hay en el Perú, ¿no? que, que ha mantenido al, al país en una situación, en una situación de prácticamente de dependencia, ¿no? de, de obsecuencia hacia los poderes este, extranjeros. O sea, ya ustedes más o menos saben la. la la línea que van a seguir, digamos, como a ¿no? Ha sido canciller, digamos, en la época de, de Toledo, y todos saben lo que hizo en esa época, ¿no? O sea, en ese sentido no hay necesidad de... Es, para mí es un retroceso, es una señal, ¿no es cierto? De que Castillo se está, digamos, ya alineando, ya pasó el labio, se está alineando, digamos, este, hacia los sectores este, conservadores acá en el Perú. Y lo que va a haber, digamos, es una suerte de... palabra, sería, ¿no es cierto?, una suerte de... Deslindes, ¿no es cierto? Entre las cuatro fracciones que integran actualmente el gobierno. Mírenme para que más o menos este, pintarle la figura. En, en el gobierno de, actual de Perú Libre hay cuatro facciones. Una facción de Mobadev, una facción de los casistas o chotanos o amigos, como quieran ustedes llamarle. Y la facción de Serrón, que es Perú Libre. Y la, y la facción caviar son estas cuatro facciones que hay o sea no es un no es un gobierno monolítico no es un gobierno este no es un gobierno este sólido es un gobierno que está digamos este dando tumos. sencillamente porque si bien Castillo digamos es el presidente Castillo no puede gobernar solo ya Castillo no puede gobernar solo y lo primero que pasó digamos este en estos últimos tres meses es una suerte de copamiento de los caviares han copado acá a, este, a Castillo ¿ya? y han marcado cierta ruptura o este, un deslinde con Cerro y la gente del Movadez está encima de Castillo no monitoreándolo como lo hizo desde el año 2016 ¿ya? o sea, hay gente del Movadez, hay gente del eso no se puede negar eso está clarísimo entonces Castillo está acá con un equipo, digamos, de, de amigos, de paisanos, ¿no es cierto?, que están tratando de, de sostenerlo, ¿no?, sostenerlo, pero orgánicamente, orgánicamente, o sea, políticamente, Castillo no pertenece ni a Perú Libre, ni al Bobadez. Tampoco es caviar, porque los caviares son racistas, detectan a los serranos, a los cholos, ¿no? y si están ahí, por una cuestión de negocios. Ya a veces es una suerte de, ¿cómo, cómo se podría este, decir esto?, es una suerte de simbiosis la que hay acá es un, es, es, un, es un negocio de intereses políticos y económicos. Ya ya no calieron lo que predominan son los troquistas. ¿No? Y gente de la católica fundamentalmente. No Empezando por por este su, su, su brazo de en materia económica, el, el señor Bancur, este, perdón, el señor este Franke, y toda la élite, no este Caviar que ha gobernado con, con Toledo, Pañagua, Toledo ha procedido con Humana ha seguido con chiqui y han tenido el gobierno en la época de Zagasta. Entonces acá el, el, el problema es que Castillo por presión, ¿no es cierto? Por presión de la, de la prensa, ¿no es cierto?, del grupo de oposición, no entiende, ¿no es cierto?, que su gobierno natural, su alianza natural es con, con, con este, Perú Libre, ¿no? con, con Cerrón. Y acá las cosas hay que decirlas claramente. ¿ya? este Castillo se ha dejado asustar, intimidar por los grupos de, de oposición de derecha ultraderecha y lo tiene como apestado a, a Cerrón. Y Cerrón ha caído en el fuego. porque él no ha debido permitir eso. Si él es un líder, él tiene que imponer su liderazgo, ¿no? Porque el es que tiene que gobernar el castillo con, con su partido, con un partido, y, y, y Cerrón debe aparecer ahí. ¿Para qué? Para que también se hagan responsables los actos de gobierno que se tomen en estos meses. Porque al separar a Cerrón, Cerrón en cierta medida está en el, en el balcón, ¿no? y nos sume, digamos, este, el pasivo que pueda tener este gobierno. Entonces, este, ¿por qué? Porque la derecha presiona, porque cree, cree ¿no es cierto?, que Cerrón que, que es el que va a hacer un cambio radical, pero en el Perú no va a haber ningún cambio radical, señores. Yo les he explicado a ustedes con toda claridad. Estamos en piloto automático, eso lo dije yo el 11 de abril, una vez que se, se supo los primeros resultados. Seguimos en piloto automático, acá no pasa nada, todo sigue sí, bueno, igual. La, la economía de mercado en la que estamos, estamos este, nosotros in, inmersos, esa no va a cambiar. Vamos a seguir en lo mismo. Lo que, lo que se está peleando por parte de los sectores de la, de la, de la derecha, los sectores del grupo de poder, ¿no es cierto? Y todos los partidos políticos, el comercio, sus encuestadores, lo que se está peleando son negocios, es dinero, 190 mil millones de soles de presupuesto. Grandes negocios, grandes contratos, ¿no es cierto? El pago de tributos, porque estos grupos de poder, ¿no es cierto?, durante los últimos 30 años han jugado la prescripción, no han pagado los tributos que tenían que pagar, como lo pagamos todos los peruanos. Como tienen estudios abogados, el negocio, la forma de no pagar impuestos es plantear reclamaciones, acciones de amparo, dejar que prescriban, y luego se pide la, el archivo. Y no pagan impuestos. Es un gran negocio. O se ganan por todos lados. Ganan por sobre ganancias, ganan por sobreprecios, ganan porque no pagan impuestos cuando deben pagar. Y muchos creen que, que en, los últimos, este, en las últimas semanas que se verde y de Yanancocha había ido a pagar porque ha habido presión del gobierno, porque castigo... No es mentira, eso, eso es falso. Absolutamente falso, porque ellos están jugando, digamos, este, como ha habido una disparada del tipo de cambio... Este, han comprado, digamos, a 3.60, digamos, este, y están pagando, este, están pagando a medias esa, esa deuda de 2.000 y más millones de soles a 4.10. Tienen un diferencial de 0.60 en el negocio del siglo pues. y, y ahora, esa plata que han, que han pagado lo van a recuperar. ¿Por qué? Porque están planteando este, acciones paralelas ante el, el CIAI, que es este, la justicia, digamos, este, de los grupos económicos que depende del Banco Mundial, donde eh, ahí el CIAI va a ordenar al Estado peruano que le devuelva el dinero. O sea, ganan por todos lados. Sin embargo, acá no se engañan. Este, y sale alguna gente, alguna gente este, desprevenida a decir que es una, es una, es una gran medida de, del gobierno. No es así. Es como negocio. El asunto de Maurte es fundamental. Es fundamental porque eh, la política exterior es ...en un país y un estado es definitorio... ...para ver los grandes acuerdos económicos... ...manejo de deuda externa... ...que se trabaja juntamente con el Ministro de Economía... ...o sea, este... ...nosotros, este... ...ya tenemos... ...información, ¿no es cierto? ...de que en materia de política exterior... ...vamos a seguir en la misma onda de Wagner... ...y de todos los cancilleres que han habido... ...en estos últimos cinco años... ...no va a cambiar nada... ...o sea, por ese lado está liquidado cualquier... ...plan que quieran de resucitar el ALBA... ...o cualquier este asunto con el Foro de San Pablo... No, no, no hay absolutamente nada. El problema va a ser en el frente interno. Ya. Entonces tenemos dos temas. La caída de Alcón, el, el, la designación del nuevo canciller, el, el, el señor Oscar Maburto. El problema, el, el problema es del, de la designación del Banco Central de Reserva. Ya la cosa más o menos está definida, ¿no es cierto? Si el señor Castillo, por presión de la gran prensa, de los grupos económicos persiste en querer ratificar al, al señor este, Julio Velarde y a los tres directores que le ha pedido que ratifique, digamos, el, el asunto estaría, para mí, terminado definitivamente. No habría nada más que hablar. Lo que venga después va a ser la misma onda Toledo, la misma onda Humala. Porque como les explicaba en una, clase, en una sesión anterior, el Banco Central de la Reserva tiene mucho más poder que el Ministerio de Economía. Y lo estamos viendo ahora. ¿no? Con el ataque especulativo, el cual está... Siendo objeto el país, ¿no? Los 33 millones de peruanos, ¿no? El, el ataque especulativo del dólar, del alza del dólar, no, no lo está, digamos, este no está afectando al señor Castillo. No, nos está afectando a todos nosotros, a las madres de familia, con el alza de los precios de los alimentos. Porque el alza del dólar, la subida dólar, es uno de los componentes, yo les voy a explicar porque suben los precios. Es uno de los componentes. No es el definitivo, pero eso no afecta. Ahora, esa alza del dólar es este, referencialmente especulativa. Fíjense, y se lo digo con toda claridad, el, el dinero que eh, se ha ido del Perú es puro capital especulativo, ¿no? ¿Qué cosa es un capital especulativo? Es un capital que está temporalmente en un país, o sea, no es inversión extranjera directa, ¿no es cierto? Que viene a un país para explotar proyectos por 20, 30, 40 años, como por decirle la minera de las bambas, eh, una inversión como telefónica que está ahí en el país este, cerca de 30 años. No. Esos capitales eh, rondan por todo el mundo, buscando, digamos, este, coyunturas donde puedan ganar dinero en 15, 20 días, 30 días. ¿Y cómo ganan dinero? En base a la información privilegiada que les brinda alguna gente del de Banco Central, o, ¿no es cierto, que tengan vinculación con la gran banca, digamos, de, de sus países. Ellos saben en qué momento el tipo de cambio va a comenzar a, a tener una subida, esa información cuesta, tiene un precio. Porque debería permitir comprar a 360, por ejemplo, consolas a 360 y luego vender a 410, 415. Es por especulación. Ahí no hay una inversión, digamos, en, en puestos de trabajo, en fábricas, no hay ningún proyecto de por medio. Solamente metes tu plata, metes 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, compras no a la baja y vendes a la alza. Además de eso, además de eso ¿no? se, se han, este se han vendido activos financieros. ¿Qué activos financieros me dirán ustedes? Fundamentalmente son los bonos que han, que han, que han emitido el, el gobierno peruano con el BCR, digamos, y los especuladores han comprado por el tipo de interés. Esos bonos soberanos se llama del de Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo compran? No lo compran por Castillo, no lo compran por Sagaste, lo compran porque sencillamente les ofrece una tasa de interés que no la pagan en Estados Unidos ni en Europa. En Estados Unidos, ustedes tienen este, un millón de dólares, no le pagan ni el 0.34%. Acá en el Perú 13 millones de dólares, usted gana 3, 4, 5, depende del plazo en el que coloque ese dinero. Es una ganancia pues, este, brutal la que tiene, solamente por mover el dinero de un país a otro. Incluso no físicamente, ustedes saben que esa transferencia se hace a través de órdenes. O sea, esos que financieros se han, este, se han vendido, se han vendido también este, casas, se han vendido acciones de empresas, ¿no? y alguna gente, digamos, que tenía sus, sus depósitos en soles. ¿no? como consecuencia de todo este pánico financiero, de todo este terrorismo financiero que se ha desatado, ¿no? lo que ha hecho es este, cambiar los soles en dólares. Algunos han sacado, digamos, este, su plata hacia bancos extranjeros. Fundamentalmente acá el negocio lo ha movido el grupo Predicor, ¿no? con el banco de crédito, ¿no? que tiene digamos, este, un banco digamos, en un paraíso fiscal, el Atlantis Security Bank. ¿no? Banco, el banco que está en Panamá, que es propiedad del grupo Romero, que es dueño del banco de crédito, es el que maneja, administra, monitorea, digamos, fondos peruanos que eh, salen en, en plan de fuga. Porque estos peruanos creen que, creen que, creen que va a venir el comunismo acá, que te van a quitar sus, sus ahorros, que va a haber lo que hubo en Argentina en, en, este, hace varios años, deben hacer el corralito. ¿Qué cosa es el corralito? El corralito era que si tú tenías ahorros en dólares, por ejemplo, tenías tú 100 mil dólares, lo lógico es que si tú ibas a retirarte lo devuelvan en dólares. Pero en, en, en Argentina, como el gobierno no tenía reservas, Internacionales, lo que hizo fue, digamos, este, coaccionar a los ahorristas para que ya no reciban dólares. sino le devolvían su dinero, pero al tipo de cambio de la moneda nacional, de, a, a, a, a, al valor de los pesos. Entonces, tú ahorrabas en dólares, pero al momento que lo querías retirar, te pagaban en soles. Ellos creían que en, en el club iba a pasar eso con castigo. Tú tienes una cuenta de ahorros 100 mil, 200 mil dólares, 500 mil dólares. Y que seguramente dicen, como acá venir el comunismo, te van a quitar eso y luego te van a dar, este, ya no te van a dar en dólares, te van a dar este en solo es mentira. Eso no va a pasar nunca. Acá tenemos 80 mil millones de dólares de reservas, ¿no es cierto? Las exportaciones están al alza, o sea, va a haber una sobreoferta de dólares. Por eso les he dicho yo que el dólar va a bajar. Llegará a 4.20, 4.25, hasta 4.30 y luego va a caer. ¿Ya? Y en ese interín, en ese interín, eso, este, en ese interín van, este, estos especuladores van a seguir ganando dinero. Porque la gente no está informada. El manejo de las finanzas es un manejo transnacional, especulativo, casi secreto. Y solamente lo conoce una élite de banqueros o de corredores. Y la gente tontamente cree, digamos, que, que va este, a producirse este, en el Perú, digamos, una, una situación de colapso. Vamos a hacer como Venezuela. Ayer les he explicado que jamás vamos a hacer nosotros como Venezuela, ni como Cuba. El Perú tiene otro destino. Ahora con castigo estamos en una situación de, de parálisis de la palabra. Ya, parálisis. Ya. Toda la, toda la promesa del cambio de, de, de un programa este de transformación, eso está cancelado. Lo único que se está discutiendo ahora entre los dos bloques de poder, fíjense. Para que ustedes más o menos tengan un manejo visual de... Porque esta pizarra mágica es más fácil, ¿no? Un gráfico vale más que este, mil palabras. En el Perú en estos momentos hay dos grandes bloques. ¿No? El bloque de Perú Libre, Castillo, y el bloque de lo que pueden decir de, de la derecha, los partidos de oposición, los grupos de poder. ¿Ya? Perú Licerón. El primer bloque ofreció, ofreció, cambio. Cambio. No, el segundo, el, el bloque contrario, ofreció, ofreció, ofreció este, no cambio, que las cosas que estén como permanecen desde hace 30, 40 años en el pueblo. Entonces, ese, ese, es el, ese es el problema político del país, ¿no? Dos grandes bloques. El bloque del cambio, el bloque porque votó el 50 por, este, más uno de, de los peruanos, y el otro bloque. Bloque significa que hay acá intereses, acá hay matices. Por ejemplo, no es igual a los intereses de acción popular con los intereses de, de renovación popular que es un grupo de ultraderecha. No es igual los intereses de Keiko Fujimori que los intereses del Partido Morado. Pero, al final, ellos tienen un solo objetivo. Mantener el sistema tal como está y tumbarse a Castillo. En este bloque de Castillo, la alianza principal es entre Castillo, como personalidad, ¿no es cierto?, y Perú Libre, con Cerrón. ¿Qué cosa quieren hacer ellos? Lo que quieren hacer es partir este bloque partir este bloque y, y que Castillo se quede solo, Castillo se quede solo para que Castillo sea domesticado, dominado por ellos, como hicieron con Vizcarra y con Sagas. Para ellos, este Perú Libre y, y cerró. no es que sean revolucionarios, no es que vayan a cambiar el Perú, no es que vayan a, a, a eh, inventar el comunismo, es Me mentira, no, jamás. Ya les he explicado enteramente que el programa de Perú Libre... Es un programa este, menchevique, un programa revisionista, es un programa de, de reformas a la economía de Perú. El Perú va a, ser, va, va, va a ser, o va a seguir siendo una economía de mercado. Como lo es Bolivia, como lo es Chile, Argentina, como lo es Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela, la economía de mercado está atravesada por intervencionismo estatal. Desde la época de Chávez, donde se han nacionalizado algunas empresas. Pero el, el, vayan ustedes a, a Caracas, a Venezuela. Ahí reina el dólar. Oferta y demanda. Hay cierta regulación, hay cierta intervención, pero es una economía de mercado, como lo es la economía mexicana, como la economía colombiana, como la economía ecuatoriana. Toda América Latina es economía de mercado, sino en algunos casos con matices, como la de Bolivia. Es una economía de mercado regulada, intervenida por el Estado. ¿Para qué? Para redistribuir el ingreso nacional, al igual que en Venezuela. En Cuba no hay economía de mercado, es una economía colectivista planificada, es la única, me parece. Ya, ahí sí. El mercado no funciona como funciona en el resto de países de América Latina. Entonces, Castillo, si, si rompe con Cerrón, si por ejemplo están, están haciendo todo el operativo para meterlo preso a Cerrón, este, si, si Cerrón se va a la cárcel, Castillo queda solo y prácticamente ellos van a, van a cazar, van a, como siempre lo han hecho, ¿no? a capturar a Castillo y lo veremos pues en piloto automático, ¿no? Este, Castillo. Entonces, esa es la situación del Perú políticamente. Y en esta, y en esta, en esta guerra de bloques aparece el, el, el, el Acuerdo Nacional, ¿no? Que es, que es el acuerdo, el gran Acuerdo Caviar, ¿no? Que es un, es un cuento chino, ¿no? Lo, lo, el Acuerdo Nacional. Es un acuerdo creado por los Caviares, ¿no es cierto? Para que monitorear a los gobiernos y ganar su dinero, ¿no? Influyen, colocan ministros, consultorías, pagan ONGs, ¿no? para tratar de intermediar en cualquiera de los bloques. Esa es, la gran, este, esa es la gran habilidad, lo, el, el, el, el, el, el caviar es un poder político, como lo es el, el comercio, es un poder, son partidos políticos. Sino que no están formalizados, o sea, no, no se han inscrito en, en, en la OMP, en el registro de partidos, porque ellos este, utilizan a los partidos formales para que vean sus intereses, para que acuden a sus intereses. Los carreros son racistas, ¿no es cierto? Son racistas y den este, mal a los choros, a los serranos, así, así los llaman. Y para ellos, digamos, este, ese elemento racial es fundamental en la, tema, en la, en, en la toma de decisión. Ustedes quizás no se den no, no, no se den cuenta, pero eso es un, proces, un proceso psicológico. Entonces, vamos al tema. El acuerdo nacional, ahí han estado reunidos, solamente es una un mecedora, se reúne cada seis meses, cada año. Y queda ahí. Y además no tiene ningún sentido ese acuerdo nacional, ¿saben por qué, señores? Porque en una democracia, ¿no es cierto?, el, el centro de debate de la gran política nacional de un país es el Congreso y el Parlamento. Ahí se procesan, ¿no es cierto?, todos los proyectos, todas las medidas, todas las necesidades del pueblo. Crear una instancia paralela, ¿no?, crear un órgano este, deliberante paralelo al Parlamento es antidemocrático. Porque nadie ha elegido a estos señores los que aparentemente están elegidos, los que representan los intereses de los electores, están en el Congreso, y es el Presidente de la República. Pero se prestan a esta, a esta farsa para tratar de decirle al país pues que están hablando. Veamos el asunto del gabinete, ya entrando a lo que es el, los tres grandes temas que voy a tratar de explicarle a ustedes. En, en, en, en la media hora final voy a tratar de responderle alguna pregunta que ustedes este, quieran hacerme, ¿no? Para darle alguna explicación adicional. El ambiente vivido va a tener que ser objeto de una suerte de evaluación, esta semana que viene el 26 me parece que es y solamente hay tres posibilidades, ¿no es cierto?, como ustedes ya deben haber notado que este, el, la mayoría de congresistas, ¿no?, o sea, Acción Popular, el, este, Podemos Perú, ese es un bloque fuerte, ¿no?, ese, ese bloque que controla y tiene el poder en estos momentos en el país, este, es nuevamente a la, a la pizarra, es el bloque que, que, que tenemos, aquí. AP, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Nacional, el partido morado. Creo que por ahí me falta uno, dos, tres, cuatro. Est estos son los partidos. Frente a Perú Libre, ¿no? Este... Perú Libre, juntos para el Perú. Somos Perú es que está acá al centro, porque somos Perú juega con los dos lados. Depende para dónde sopla el viento. O sea, serían estos dos partidos. El poder en estos momentos está repartido así: a este lado. Tienen 80 votos, acá tienen 52, y hay cerca de 8 votos en el centro que juegan para los lados. Ese es el bloque, el bloque de oposición, el bloque mayoritario, el bloque de interés, ¿no? donde están los dueños de las universidades, ¿no? donde están los representantes de los grupos económicos, donde está la derecha tradicional, donde está el fujimorismo, y acá está pues, el bloque de Perú Libre y las denominadas izquierdas, ¿no? Este, junto por el Perú con el que el fue partido, el Frente, el frente Amplio, ¿no? Que ya no tiene inscripción, este, democracia directa, ¿no es cierto? En, junto por el Perú hay una teología, ¿no? En, junto por el Perú hay una teología, está el, el Partido Comunista Peruano, este, que es el Partido Moscovita, el, el Ministro de la Producción, el Secretario General de ese partido, está el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y tres partidos más. Pero solamente son 50 y 52, no, no, no llegan a 60. Entonces, entonces acá hay dos, tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades. De los sectores fascistas y más este, radicales de derecha, digamos, están pidiendo que no, se, que no se dé el voto de confianza, ¿no? Y que de una vez, ¿no es cierto? Este, de una vez, ellos están pidiendo de una vez que se, que se proceda, digamos, a, a la vacancia de Castillo. Ya esa es una estrategia, es una decisión que este, ya está tomada y solamente están esperando el momento. Por otro lado tienen la, este, el juego, ¿no? la estrategia de Castillo. ¿no? De, él sabe perfectamente bien, bien este, lo que quiere el otro bloque. ¿no? Su única posibilidad es disolver el Congreso. Pero ha mostrado debilidad. ¿no? La salida de Dejar es un gran error. Es un gran error. Porque ellos debieron jugarse, jugarse esa, esa posibilidad en este, este 26. Y si lo acaban con Béjar, y perdón, y si, y si este, no le da la confianza con Béjar este 26, digamos, este, la, la oposición ya había agotado una bala. Y ya había disparado una bala. Solamente le quedaba otra, porque son solamente dos balas. Entonces ha perdido su oportunidad, este, Castillo. Cerrón. Veía, ¿no? Porque eh, los que agotan el jamón ahí son este. Cerrón y Castillo. Ahora, se señala, se señala, ¿no? Se señala que ya cae una decisión en el grupo de Castillo, ¿no es cierto? No tienen la posibilidad de disolver el Congreso ahora, porque no tienen la causa. Entonces, este, parece que les van a aceptar, digamos, de ciertas peticiones de la oposición, de la prensa mediática, o sea, se van a autodomesticar. O sea, se van a como dicen los liberales, se van autorregular. ¿Y su autorregulación qué supone? Irse, irse a la derecha. Liquidar, este, liquidar el, el, el proyecto de, de Perú Libre. Porque la, la, la, los sectores conservadores quieren cuatro cosas fundamentales, ¿no es cierto? Quieren el dólar va a bajar, todo se va a normalizar, todo va a estar bien... Si se cumplen las cuatro peticiones de, de, de, de la derecha, ¿no es cierto? O los grupos de poder, ¿no? Que han, mandado pues el, han, creado un, han inventado pues el psicosocial, ¿no? El psicosocial de la, de la incertidumbre, ¿no? De la falta de confianza, ¿no? ¿Por qué, por qué la cuestión está movida? ¿Por qué? Porque no hay confianza, ¿no es cierto? El gobierno no da señales, castillo no da señales. Y no va a haber inversión extranjera, no va a haber inversión privada. Mientras no, no, no se manifiesten las señales. ¿Cuáles son las señales que está pidiendo este. estos grupos de derecha? Son 10, pero fundamentalmente son cuatro La primera señal es que se ratifique al señor Pueblo Belarde. Y se designe un directorio de mayoría este, conservador. La segunda señal es este, que el, el, el señor Castillo, digamos, este, cancele el ¿no? si proyecto de cambio de constitución. ¿no? Que aborte la Asamblea Constituyente y que se vaya por el camino de las reformas constitucionales a través del Congreso de la República, o sea, el artículo 206. O sea, lo, de la, lo, de, lo del grupo de poder, lo del grupo de la derecha, no se van a oponer a que haya reformas constitucionales. ya Ayer plantearon dos, ¿no es cierto?, en, en ese acuerdo nacional, ¿no? Y esa, esa, esa es la reforma de los caviares, ¿no?, que se... Que se anule la, la cuestión de confianza y que, y que se anule la vacancia, por incapacidad moral. Pero el, el objetivo fundamental, el objetivo fundamental la señal fundamental que ellos quieren es que Castillo diga, bueno señores, la reforma la vamos a hacer por medio del artículo 206. Y eso implica que no haya asamblea constituyente. Se podrá cambiar la constitución algunos artículos de la Constitución 93 y punto, y todo se irá Bueno, cambies algo para que no cambie nada. Es un camino probable, porque ustedes han escuchado el, el mensaje de Castillo. ¿no? Castillo ha dicho qué pasa, que la única vía que va a seguir él para hacer la reforma y este, la asamblea constituyente es seguir el procedimiento que señala el artículo 206 de la Constitución. ¿Eso qué significa? Que Perú Libre pase por el aro, por el aro del Congreso, o sea, en la, en la próxima semana. Castillo, ¿no es cierto?, va a presentar el proyecto de ley ¿no? para este, llamar a una, un referéndum para una asamblea constituyente. La señora Alba María lo va, lo va a recibir, lo va a pasar a la Comisión de Constitución y lo van a archivar. No tiene los votos. Si el Congreso lo tiene perdido. Este, el Congreso y las principales comisiones. Les salto comisiones Chauchilla, ¿no? No, ¿no? Que son comisiones decorativas. Pero las comisiones más importante la maneja este, Fuerza Pública, O sea, Keiko sea, Fujimori la maneja Acción Popular, la maneja Renovación Popular. O sea, cualquier proyecto que presente el Castillo, el la acción. Por ahí, ¿no es cierto?, alguna gente desinformada, despistada de la palabra, ¿no es cierto?, cree que, que la vía es la vía este, del referéndum directo. Y para eso han, han sacado su kit, este, su hoja para recoger firmas. Miren, le digo de ahora, de ahora, graben, el 21 de agosto, eso es una... Es, una, es un procedimiento que va a ser archivado. Si ¿Sí es que tienen que hacerlo de manera directa. Porque la ley señala solamente tres caminos. Sigues si por el artículo 206, si te rechazan para que, para que, para que tú puedas pedir, digamos, este, firmas, el proyecto rechazado, el proyecto rechazado, digamos, se hace un proyecto que se va a tener que aprobar previa recolección ¿no de firmas, que es más o menos un dos millones y medio de firmas. Una vez que tú recogas los dos millones y medio de firmas, entonces ahí podrías este, empezar a hablar ya de, de un referéndum. Pero primero tienes que pasar pasar por el Congreso. Si tú, como alguna gente depistada, no dice yo voy, saco mi, mi planilla, ¿no es cierto?, y comienzo acá a sacar firmas, y tú quieres, con esas dos millones y más de firmas, este, plantear un referéndum un directo, eso no va a proceder. No porque yo no lo quiera, yo, yo soy partidario de una asamblea constituyente, es ese hecho. Para mí el doble camino, ¿no es cierto? Primero, restaurar la constitución de 1979 por muchas razones estratégicas que no les puedo explicar ahora. Y en segunda, la segunda etapa, ¿no es cierto? Es ir a una asamblea constituyente. Y son, eso va a ser el camino más seguro para los peruanos. Pero si ustedes se quieren ir directamente, digamos, a un referéndum directo, eso no procede. Por más que tengan dos de firmas. Salvo que... ¿no? salvo que digamos, en un acto de locura digamos, este, quieran este, activar una, una revolución ¿no? violenta aquí en el Perú, ¿no? que, que tampoco va a suceder. Entonces, este, no tienen por racionalidad. ¿no? ¿Para qué? Ellos, tienen, ellos no tienen el Congreso. Ellos creen que cuando vienen de firmas van a forzar al jurado, al jurado nacional de Elecciones a la OMP a que convoque. No lo va a convocar porque el presidente del jurado y, y los este, seis o cinco miembros jurados jurado se, se, se, son una gelatina saben que si admiten eso van a ser inmediatamente destituidos por el Congreso, con mayoría simple con 66 votos. No pueden ponerse lado. ¿A dónde van a ir? Por eso que este, los sectores de conservadores de derecha saben perfectamente bien que tienen a Castillo pues, este, controlado. Y por eso que no va a pasar nada en nuestro país, señores, a esos este. a estos ahorristas, a estos inversionistas que han sacado su plata tontamente, ¿no? y la han mandado a los paraísos fiscales donde le pagan menos del 0.6%, están perdiendo dinero. Ya, están perdiendo dinero por una mala información o por una desinformación de los grandes especuladores. ¿Ya? Y van a ver que en, próximo, en, en, en, próximo, en el próximo meses, digamos, el dólar va a caer, va a caer y van a regresar el capital golondrino, van a, re, van a regresar, digamos, este, los este, fondos que han salido del país. son, dos, ¿no? que o sea, le están pidiendo para que se termine la incertidumbre creada por ellos, el pánico financiero creado por ellos le han pedido 10 cosas, pero le digo cuatro la tercera señal que están pidiendo es que Castillo renuncie a cambiar el modelo económico neoliberal o sea, que no toque el, el capítulo económico de la constitución, que son este, fundamentalmente seis artículos ¿no? como les expliqué a ustedes este, anteriormente eso, eso es, este, es petróleo para ellos, para el general, ¿no? para los americanos, hasta para los chinos. Para los europeos, los australianos, los chilenos, los que tienen su plata acá. Los grandes periodistas no quieren que se toque esto. No quieren que se toque el 58, el 59, el 60, el 61, el 62, el 63, el 64 y el 65. Que se quede así como está. Porque esa, eso, ese, ese capítulo esa es la razón de ser del golpe de Estado y la madre del cordero. El resto es panca, ¿ya? El resto es ojaraja. Esos seis artículos... Son los que producen el gran saqueo en el Perú. 350 mil millones de dólares en sobreutilidades, sobre ganancias, en grandes evasiones que han salido del Perú desde el año 93 en que se, que se sancionó esa constitución. Ese es, el, ese, es, ese es el negocio, pues. No es que amor a la democracia, no es que unidad nacional. Ese es el negocio, esa es la razón, esa es la madre del cordero, esos seis artículos. Y por eso van a matar. Por eso van a morir, ahí lo, de, se van a trincherar y no van a permitir que eso se cambie. Y ahí hay intereses, pues, chilenos, fundamentales. Eso está ahí, eso sí, son una monstruosidad jurídica. Es un atentado contra los derechos económicos y sociales de 33 millones de personas, ¿Ya? Y eso es una, eso es una aberrante, es una ¿Por qué? Porque para poner eso en, en una constitución, en cualquier carta política solamente hay dos posibilidades. Eso se llama fuente de poder, en teoría política se llama fuente de poder y legitimidad del poder. Uno legitima el poder solamente bajo dos posibilidades. Dos posibilidades. No se traben, se lo oye porque hay mucho engaño acá. Ya. La primera, ¿no? Es mediante el consentimiento. Consentimiento. cualquier sociedad humana para obligar a sus a los ciudadanos, a los súbditos usa el consentimiento. Y eso se consigue a través de medios de, de consensos. ¿Qué implica democracia. Todos votan, van a elecciones. Y deciden racionalmente o sentimentalmente o fraudulentamente si hay, si hay este, encuestadoras. Consentimiento, consenso, democracia. La otra forma es la imposición. La imposición significa coacción, estado de emergencia, ¿no? Coacción, eso implica dictadura. Pregunta simple: ¿la constitución de 1993 fue producto del consentimiento o de la coacción? De la imposición. Fue producto de la imposición de un golpe de Estado el 5 de abril. Porque si no hubiese habido golpe de Estado el 5 de abril, jamás, de lo jamás si hubiésemos tenido esa constitución. Porque si llevan elecciones, supongamos que Fujimori iba a elecciones y planteaba cambiar la constitución del año 79, jamás hubiese ganado. Hubiese tenido sus 20, 30, 40%, pero jamás más del 51% de votos de los peruanos. Y ellos estudiaron ese asunto, ¿no es cierto? Con todos los agentes el Fondo Monetario, el Banco Monetario, los chilenos, y todas aquellas esas empresas corporativas mafiosas que querían apoderarse de las empresas estatales del Perú. Para privatizarlas, pues, pues, eso fue el gran negocio. Acá en Rusia y en todos los países donde se ha privatizado el negocio era comprar empresas estatales a precio de huevo. ¿Con el cuento de qué? De que, uno, el Estado es mal administrador, dos, que este, la empresa estatal da pérdida, tres, porque descapitalizaban a la empresa pública, ¿para qué? Para... Tener una empresa, digamos, quebrada. O sea, ellos lo quebraban intencionalmente. Yo conozco este asunto, he participado, he estudiado, he analizado, por ejemplo, el caso de la compañía peruana de teléfono. Prueba, ¿no? La empresa Intel, que está acá en el Perú, es una empresa estatal chilena. Es la segunda o tercera en el mercado nacional. O sea, funciona, ¿no? Funciona la empresa pública cuando tiene buenos gerentes, porque el problema no es un problema de propiedad, señores. ¿eh? Es un problema de gerencia. Aquí, en China, en Estados Unidos, en Alemania, Europa, el problema no es de propiedad de la empresa, el problema es de gerencia. Y por eso que los chilenos este, tienen pues, empresas estatales, no tienen codelco, ¿no? son ultraliberales, ultra neoliberales, pero tienen empresas estatales ellos, ¿no? que les producen utilidad, ganancia, ¿no? que lo que llaman ahí en Chile, el, el, el cobre codelco, que le da el sueldo a Chile, ¿no? con eso pagan su educación, salud y todo. ¿no? Entonces, consentimiento imposición, Dictadura. Esa es, es la constitución del, del año 93, la constitución fujimonte La constitución Constitución del año 93. La constitución del año 79, el 79, no es que a mí me guste, no es que yo sea pues un apologista de esa constitución. Esa constitución del año 79, ni que sea de ahí la Torre, yo no soy aprista, ustedes saben perfectamente bien. Tampoco soy comunista, porque no podía hacerlo porque es un elemento racional. La gente racional no puede tener esa, esa afiliación, esa ideología. Tampoco puedo ser neoliberal. Ya les he demostrado y en una conferencia que les puedo dar sobre lo que es el neoliberalismo, el liberalismo desde cuándo surge, dónde surge, por qué surge. En Europa, ¿no es cierto? Tendría que remontarme hasta el año 1100. Y, y, y, y llegar al 2021 para explicarles lo que es el liberalismo. Porque hay mucha gente, que hay muchos idiotas este, que guasapean, como son agentes empleados, digamos, este, escriben tontería y medio, ¿no es cierto? Pero no saben de dónde nace el, el, el liberalismo. y Disculpen ustedes la moda yo creo que yo en el Perú soy el que más sabe sobre el liberalismo y lo he escrito. He. he publicado libros sobre eso. Entonces, esta constitución de 79, fue una constitución donde hubo consentimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los militares, los militares, la Fuerza Armada del Pleno, que había gobernado el Perú durante 12 años, desde el año 68, desde el 3 de octubre, fue expulsada, fue obligada a dejar el poder. Donde se unió la derecha, la ultraderecha, el centro, la izquierda, la todos estuvieron de acuerdo en que se vayan los militares, porque habían destruido el país. Sobre todo en la segunda fase con Morales Bermúdez. Habían entregado el país a intereses extranjeros. En la segunda fase, con este, Morales Bermúdez. Entonces, la única forma de salir de, de ese problema político... No, estoy hablando de un 68-89. Era el que tenía que hacerse una nueva carta política donde participen todos los partidos políticos, toda la sociedad política peruana, en elecciones. Y se fueron elecciones, ¿no es cierto?, para elegir a la Asamblea Constituyente que tenía que diseñar una nueva arquitectura del poder, porque no teníamos un, un, un, un instrumento, una constitución, una carta que organizara políticamente al Perú. Porque los militares gobernaron con un estatuto revolucionario y con el plan Inca y con el plan Tupacamaru, que era, digamos, elaborado por los militares, ¿no? Pero fracasaron. Entonces tenía que haber una salida política que era cambiar al gobierno, pero antes de cambiar el gobierno tenía que haber una nueva constitución. Entonces, esa constitución no fue impuesta, no fue producto de un golpe de Estado en la 69, sino fue la salida, ¿no es cierto?, de una dictadura militar. Y participaron todos los partidos. Y hubo, digamos, este, una suerte de consenso político, desde los pepecistas, de, de, este, de Doña Reyes y toda, la, y toda la casta, ¿no es cierto?, social cristiana, y por eso yo hasta ahora no, no me explico por qué, digamos, el Lourdes de Flores y toda la trupe que tienen ahí, no pelean por, por, por, por esa constitución, los apristas, ¿no es cierto?, que tuvieron la primera mayoría, y la, la izquierda, que tuvo la, el tercio de votos, el tercio de representantes, y que para hacer la constitución tuvieron qué cosa?, que consensuar, consensuar, o sea, no se, no se impusieron una carta así al, al carpetazo, el canseco, el blanco y todos los líderes de esa época, y que, evidentemente, pues, recogía intereses tanto del APRA, tanto de la izquierda y tanto de la de derecha. Fue una constitución consensuada que tenía cierta legitimidad. No es una constitución de derecha, tampoco es una constitución de izquierda, no es una constitución aprista. Es un híbrido. Que fue una copia de la constitución española y portuguesa del año de 1976. Bueno, era lo mejor que había, ¿no? Que tiene errores, que tiene problemas, claro que sí, pero es mucho mejor que la del 93, pues es mucho mejor no es tan entrevista como la del 93 no hay contrato a la ley todos esos artículos que le he mencionado a usted sobre neoliberalismo neoliberalismo, digamos, no existen en el 79 entonces por eso que tienen miedo ¿no? De restaurar la constitución ellos saben que si restauran esta constitución del que, que se tiene que hacer en, en algún momento no es que esté viejita que hayan pasado 20 años, 30 años o que, o que, si, si, que se haya abrogado ¿no? que esa constitución no sea abrogado porque tiene una cláusula pétrea imprescriptible en el tiempo inmodificable. Y que es un deber para todo peruano, para toda autoridad, para todo presidente, congresista, ministro. Castillo y todo su gabinete. Los 130 congresistas están incursos en graves infracciones. Que algún día tendrán que pagar. Porque así lo dice el artículo 307 de la Constitución. Y más tarde que, que temprano, eso va a suceder en el Perú. Acuérdense. Entonces, por eso que la tercera señal que están pidiendo, ¿no? No modifiques el modelo económico neoliberal. ¿Ya? Y este... La... La, la, la, la cuarta la, la, la petición que han pedido ¿no? es que se mantenga este, la política exterior que hemos tenido, ¿no? alineada, digamos, este, a, a Estados Unidos y al grupo de poder este, extranjero. ¿no? Ya le han dado uno este, ya le han dado una señal. ¿no? Faltan nueve señales más. Eso es lo que quieren este, estos grupos... Este, la oposición de derecha. Ahora, ¿qué va a pasar? El 26. La situación de Castillo es débil. Está la defensiva. La oposición de derecha está la ofensiva. Está con el sable en la boca, digamos, y dispuesto a cortarle la cabeza a Castillo, pero el problema es el momento. Me estoy hablando de algo de geopolítica. Algún día hablaremos de geopolítica, señores. Porque esto tiene... Tiene importancia estratégica, ¿no es cierto?, para que ustedes, eh... nosotros nos educamos políticamente y de esta manera pues, podamos salir del de, de engaño, ¿no? Y les voy a probar este, cómo se es esto de, de la geopolítica, porque nosotros jamás podemos estar en una situación peor que la de ahora, ¿no? Eh, estos son los grupos de, de poder económico En el Perú. O sea, son los dueños del Perú. Tenemos más o menos cerca de 500 años de dominación. Primero española, norteamericana, inglesa, norteamericana, ahora china. Fíjense, este es el Perú. El Perú, sometido a los intereses este, norteamericanos, en primer lugar. A todo el bloque de la Unión Europea, a todo el bloque inglés, australiano, neozelandés, canadiense. O sea, ese grupo es un grupo anglosajón. Tiene intereses comunes, o sea, los norteamericanos con los ingleses, con los australianos, con los canadienses, son lo mismo. Tienen los mismos intereses, por eso se produjo el Brexit. Porque el Reino Unido tenía que salir de, de, de Europa continental, no podía estar en ese bloque, porque ellos tenían otro bloque. Y en Europa se quedaron Alemania, Francia, Italia, España y el resto de países satélites. Donde ahí dominan, ¿qué cosa? Domina el, el, el binomio, ¿no? El binomio franco-alemán es el que tiene el control de la Unión Europea. Ellos manejan a nosotros, porque sus intereses están ahí, en el Perú. Y ahí a eso se ha sumado, aparte de los australianos, se ha sumado ahora a los chinos. Los chinos están controlando más o menos, el, cerca del 35% de nuestras exportaciones. Sí, es un proceso que estudió Mariati en el año 1920, en los siete ensayos, en el capítulo primero está, ¿no? Dice Evolución Económica del Perú, donde explica, digamos, este, limitadamente, claro, ¿no? para lo que Mariati es economista, ¿no? Pero lo, lo bueno que tenía, como había sido periodista, Reproducía, copiaba datos de periódicos este, extranjeros. Y ahí explica claramente ¿no? cómo desde 1821 los intereses españoles ceden a los intereses ingleses y en 1910, 1920, ya con ley se produce el traslado ¿no? a los intereses norteamericanos. Entonces, en Perú está pasando lo mismo. Este es el Perú, geopolít fíjense, geopolíticamente está el Perú. Pero el Perú está dominado por todos estos países, ¿no es cierto? El Perú está frente, digamos, al Asia, que es el futuro. El futuro no es el continente... Este, Europeo, el continente viejo, y que está, que, que está en declive, no es este Estados Unidos que está en decadencia, no es el África, donde hay problemas de migraciones, donde se están muriendo los africanos, ni es la parte pobre de Asia, no es Afganistán, eso no es nuestro futuro, no son los LGTB, nuestro futuro está hacia Asia. Pero en Asia hay potencia, ¿no es cierto? Están los chinos, están Japón, el problema es cómo vamos a negociar con ellos. Ahora, acá hay un problema, ¿no es cierto? un problema en serio el mundo está en estos momentos está digamos dividido así no norte sur los países del norte son los países ricos más llamados ricos super desarrollados desarrollados y los del sur donde está toda América Latina y está el Perú estos países del sur son países extractivistas países que exportan piedras y que somos para los países dominantes para los países desarrollados que tienen la tecnología que tienen la industria la fábrica los satélites para ellos solamente somos mercado que le compra sus celulares, la computadora, los carros y todo lo que ellos nos quieran. Mientras somos países mercado para ellos, y la primera condición es que ellos dispusieron que, nos, que liquidemos nuestra industria porque ellos nos iban a dar todo. Y, y conseguimos hacer nosotros, somos solamente países extractivistas los ¿no? que exportamos materias primas, salinas pescado, cobre, hierro, y así se ha hecho con, todo, con todos los países de América Latina porque somos un patio trasero hasta 10 años. Atrás, ¿no? Cuando aparece China, ¿no? Cuando aparece China, China está ahora, digamos, poniendo enclaves, ¿no es cierto?, en Bolivia, en Chile mismo, en el Perú, en Venezuela. El problema de Venezuela es un problema geopolítico, mayor que el problema de Cuba. Cuba de 30 millas de Estados Unidos, que es una plataforma, digamos, militar. Ah, hace rato que Estados Unidos debió invadir Cuba y, bueno, creo que ya les expliqué en una, en una sesión, ¿no? acá un acuerdo político, ¿no es cierto?, con la ex Unión Soviética, en la época de Khrushchev en la crisis de los misiles, ahí se sentó un acuerdo. Los americanos no podían invadir este, Cuba, militarmente. ¿Qué cosa hizo? El bloqueo, ¿no es cierto? O sea, destruirlo económicamente. Entonces, el, el, el Perú está acá, el, el Perú es, una, es un país estratégico, geopolíticamente, que tiene el, el derecho, ¿no es cierto?, a dominar el Pacífico. Nuestro gran enemigo está acá abajo, los chilenos. Toda la vida ha sido así desde que ellos existen. Ecuador no, porque Ecuador ha sido parte del Perú. Ecuador es una creación de, de Bolívar. Tampoco Bolívar. Bolívar es el alto Perú. Es creación de Bolívar. Los bolivianos jamás pueden ser nuestros, este, nuestros enemigos. Son como una suerte de una, un departamento más, una región más del Perú, no como, como son los cusqueños, los arquiteños. Y los ecuatorianos tampoco pueden ser nuestros. No, les han hecho creer que somos sus enemigos. Si Guayaquil era parte del Perú. ¿Quiénes? Los chilenos los ingleses, los americanos. Los chilenos, la guerra la ganaron los ingleses. No los chilenos. ¿ya? Los chilenos jamás pueden haber este, combatido con nosotros y ellos actuaban solos. Ellos fueron entrenados, fueron financiados por los ingleses, y por eso que perdimos nosotros este, tal marica y tarapaca. Entonces, todo esto es geopolítico, ¿no es cierto? Entonces, a los norteamericanos les conviene más tener, y a los ingleses sobre todo, tener a Chile como potencia dominante competencia digamos, hegemónica acá en el Pacífico. Más que, más que los colombianos. Son los chilenos. Entonces, este... Acá está ¿no? Toda la riqueza que está acá en, en el hemisferio norte es extraída del hemisferio sur. Todos los países pobres son pobres porque la riqueza que está acá, digamos, las extraen y las llevan a la llevan a, a los grandes países este, desarrollados de tal la tecnología. Pero ustedes me, me, me preguntarán, ¿y eso se puede romper? Claro que sí, se puede romper. Evidencia, ejemplo, ¿no es cierto? Me dice, prueba, doctor Ramírez. Los chinos, que están acá, los chinos fueron colonizados, fueron invadidos por los ingleses. Los, los, los chinos fueron drogados por los ingleses, la guerra del Lope. Los chinos vinieron acá, acá al Perú, desde China acá al Perú, a ser peones nuestros, en las haciendas acá de, de, del norte, del sur. Porque como Ramón Castilla liberó a los, a, a los negros de, de la esclavitud, las haciendas no tenían peones, no tenían gente que trabaja en el campo, entonces trajeron a Culí de Chinos. Y los chinos, ¿se acuerdan?, estaban en 1855. Tenían un PBI por debajo, per cápita por debajo del nuestro, ¿no es cierto? Y los chinos, ¿no es cierto?, en solo 30 años han logrado colocarse como primera potencia mundial. Están superando a los Estados Unidos. ¿Qué cosa hicieron los chinos? Mandaron a sus mejores cuadros a educarse a Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, toda grupo copiaron la tecnología, abrieron sus mercados o a sea, la inversión extranjera, pero en enclaves, no en toda China, solamente en los enclaves de costeros, capitalizaron, ya o sea, acumularon capital para poder extender la producción china en todo el país y luego lo más importante, ¿no? China se convirtió en un país exportador y China comenzó a exportar a todo el mundo y comenzó a, a tener reservas, ¿no es cierto? y con eso digamos favorecía su crecimiento interno. 60% de los chinos salieron de la pobreza, solamente quedan 40%, 40 de pobres, pero 60% ya le ese problema. Entonces, si los chinos lo no han hecho, que son 1.500 millones de habitantes, como les he dicho varias veces a ustedes, ¿cómo no vamos a poder incluso hacer una potencia, un país que tiene todo, lo que no tienen los chinos? Los chinos vienen a pescar acá, en la mía 201, mandan a todos sus barcos factorías, a toda su flota, a pescar calamares, a pescar a, a todos los pescados que ellos, ellos necesitan pota. En la 201, porque no podemos, no podemos mandar nuestro buque este, más allá de las 200 millas. Más allá de las 200 millas es un altamar, es mar de todos. O sea, el que tiene potencia militar, el que tiene potencia industrial, el que tiene potencia este, naviera, se apodera de todo eso. Y eso es lo que están haciendo los chinos con los japoneses y los coreanos. Le pregunto, ¿le interesa al gobierno, le interesa a los empresarios privados ir a traer alimentos para los que están acá, votados? Es solamente cuestión de recogerlo con, con pesca de arrastre no les interesa, pues. Entonces, es un problema de decisión política, política, liderazgo político. Partidos que tengan una conciencia nacional, de justicia social, de querer arreglar los problemas de Perú, y no solamente que un, un pequeño grupo, una élite, gane dinero con la muerte de millones de miles de peruanos. Entonces, esto se mantiene así, y el castigo lo va a mantener así, sí, pues no ha pasado nada. Porque no tiene... Las posibilidades, por no decir otra cosa, de hacerlo, o se llama visión. El, el estadista tiene que tener visión del país. ¿No? Y él llegó al poder, ¿no es cierto? Como le decía a algunos amigos. ¿no? A Castillo, digamos, este, en la presidencia le, le cayó del cielo, como, como, le, como le cayó la corona de emperador a Napoleón. Pero hay una gran diferencia pues, entre Napoleón, ¿no es cierto?, Bonaparte y, y Pedro Castillo, ¿no? Napoleón decía, ¿no? Yo encontré... La corona de emperador de Francia, de 50 millones de franceses, durando de 1800, en el arroyo. Estaba ahí tirada la corona. Y lo único que hice fue tomarla y empezar ¿no es cierto? un sueño que tenía: convertir a Francia en la primera potencia del mundo, de Europa. Visión. Es un hombre que tenía personalidad, que tenía decisión que tenía visión estratégica, que tenía liderazgo que tenía runtos, runtus que es lo que le falta a los 99 millones de, perdón, 99% de nuestros políticos que son gente posilánime gente que se mueve como las ratas detrás de las sombras, ¿no? que conspira, que intriga para ganar dinero ¿no? y Napoleón se colocaba al frente de su tropa ese era, su, ese era su, su liderazgo, ¿no? Para dar el ejemplo. Y él decía, ¿no? Si yo caía, digamos, en, en, en la batalla, el resto me va a seguir. Y siempre fue así, ¿no? Hasta la última batalla en Waterloo, Donde perdió, como les he dicho muchas veces, no perdió porque sea un mal un, estratega, sino por un azar del destino. Un mariscal que, que tenía, el mariscal Guruchi, se llevó a la mitad de su ejército y lo dejó, digamos, sin el potencial de fuego que necesitaba en la, en la batalla decisiva. Entonces, están pidiendo señales. ¿no? Se ha armado todo ese psicosocial, todo ese cuento, ¿no es cierto?, de que hay incertidumbre política, que no, no se decide. Señores, la cuestión ya se decidió el día este 6 de julio. En marzo decían, ¿no?, que las inversiones habían caído, no había inversión extranjera privada, o inversión privada, porque había incertidumbre, no se sabía quién era el presidente. Han seguido con ese cuento de enero, febrero, marzo, abril, ya se sabía segunda vuelta. Ya sabían ellos que Castillo no tenía congreso. Mayo, junio, 6 de junio, ya se sabe quién es el presidente. 28 de julio, ya se sabe que hay un presidente oficial en el Perú. Y siguen con esta... con esta, este... Monserja de... que hay incertidumbre. Acá en Perú no hay, no hay ninguna incertidumbre. Lo que quieren ellos es que Castillo, este se ponga de rodillas y les garantice absolutamente el 100% de negocios. Lo que Castillo quiere bueno, del 100% de, de tu ganancia, bueno, eh, oye, 10% pues para financiar programas sociales, ¿no? te quedarás con un 90%. Pero como estos estos, este, capitalistas, estos este, grupos de poder son angurrientos, quieren todo, si, si quisieran 120, 150, lo tienen, ¿no? y para eso imponer una un dictador a un militar, lo haría, pero no pueden. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan, ¿no es cierto? A los grupos de, de prensa, a los grupos mediáticos, a sus encuestadoras. Inclusive el, el, la República está embarcada también en ese asunto, ¿no? Ya se pasó, digamos, este, de la franja al Gabier, ya pasó ya prácticamente a la oposición con todo el bloque de derecha para romperle las piernas a Castillo, ¿no? El problema es que Castillo resistirá, resistirá venido. Todos los indicios, todos los indicios este, apuntan, ¿no es cierto? Eh, a que va a haber una gran abstención el, el día 26, y no van a, a disparar su bala de plata. Le van a dar una confianza a regañadientes. Y van a seguir con las censuras. El que sigue las censuras es el ministro del Interior, de fiscal este... del Vallecano, donde tampoco, digamos, hay ninguna causal para que lo puedan cuestionar a este fiscal, que me parece, hasta donde me dicen que es un tipo que correcto, ¿Por qué? Porque su derecho a ser ministro es pues, su derecho a participar, en cargos públicos que está en la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución. Que es fiscal y ministro a la vez. Eso, eso no depende de él, señores. Es una cuestión burocrática. Está que el interior del Ministerio Público. Hace rato han ido a aceptarle su, su renuncia y si quieren empezar pues, a, a darle proceso disciplinario. Pero ¿por qué cortarle, digamos, este, un proyecto de vida a una persona que, que quiere sobrevivir a su país en un cargo público? No, no, no tiene ninguna racionalidad, ninguna legalidad. Es puro abuso. Es pura difamación. Aquí más? Hay, hay otro, creo que el que es notario de... Sí, lo no, claro, es notario de... de, de Huancayo. Tampoco. Puede tener 20.000 denuncias. Y ellos lo saben, ¿eh? Puede tener un millón de denuncias, como se rompe. Pero a ellos, a ellos los ampara, pues es un derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho de presunción de inocencia. Y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. Toda persona... Es considerada inocente. Todos todos nosotros somos inocentes hasta que no se demuestre y se, y se declare judicialmente la responsabilidad mediante sentencia firme del Poder Judicial. Hasta que no haya una sentencia firme, somos inocentes. Y nadie nos puede decir a nosotros lo que se está diciendo en estos momentos. ¿no? Terruco, comunista, ladrón, falseador... Es un abuso, eso se llama abuso de derecho. Y yo le recomendaría hasta a estos caballeros, estos ministros que están ahí, que los denuncien. Porque ahí no hay un problema de libertad de prensa ni libertad de información. Ellos saben que hay un derecho, ¿no es cierto?, a la presunción de inocencia. Y lo mismo hicieron con, este, con Palacín. Palacín, en su derecho, planteó un derecho de petición con el presidente Castillo y le hicieron carga un montón Yo les digo esto porque yo he litigado con todos ellos. Y estoy litigado con todos los grupos de, este, de poder mediático. Yo no les tengo miedo ¿eh? Eso se dio con toda día. Estoy, tengo cerca de 15 denuncias y de demandas que, que tengo contra ellos porque yo soy agraviado. Porque a mí me hicieron una trampa, digamos, eh, cuando quise postular al Tribunal Constitucional. Me difamaron. Condenaron al señor Aldo Mariate. Me pagó la reparación civil. Sí, pero faltan, pues faltan otros, otros grupos. Porque vinieron con la monseja de, de, de La Nación, de... de este, y a eso se prestaron varios, este, varios este, congresistas, ¿no es cierto?, que también están demandados. Porque me, me, este, comenzaron a difamarme con una resolución del Colegio de Abogados, que no existe porque fue anulada por el Poder Judicial, y que el Colegio de Abogados me condecoró y les he mostrado la, la medalla de honor del Colegio de Abogados, la medalla este, de Lorenzo de Vidaurre. Pero jamás de rectificaron una sola línea. Y por eso que estoy... Yo sé cómo trabajan ellos. Miren, para que ustedes no se, no se dejen este, sorprender, y acá paso a, paso a responder las preguntas. ¿Cómo trabaja el poder mediático? El poder mediático tiene acá a los dueños, arriba. Los de ellos se encargan a su comité editorial. Todos los días, a las 6 de la mañana, le, le, le mandan la pauta, ¿no es cierto?, a quién atacar, a quién destruir. El comité editorial traza lo que se llama la, la línea periodística. Eso se lo da a los directores de informativos, eh, los directores se lo pasan a, los, este, a estos este, ventril, este, ventrílogos que salen ahí este, como narradores de noticias, ¿no es cierto? Los este, conductores o conductores de los programas de TV. Y tienen ahí su plantilla, su plantilla de, de, de, de opinólogos, ¿no? Opinólogos tienen su plantilla de, este, de economistas, de congresistas y lo que ellos llaman personalidades. ¿Dónde se arma el psicosocial? El psicosocial lo arma el dueño, ¿no? Y se lo pasa. Así es. El dueño, los dueños acá, ¿no? ¿No? Los dueños, los propietarios del medio de comunicación, del, del canal de televisión, del diario, de la radio, ¿no? Los dueños, Comercio, RTP, la República, ellos. La República, Chillo Gómez, el, el que corta el tabaco ahí. Arma el psicosocial, se lo da al comité editorial que es un trufo de periodistas pagados ahí. ¿eh? ¿Para qué? Para que armen el discurso, armen el rollo. Luego se lo pasan a los, a los, a los este. La línea periodística se, se la pasan a los directores, de los noticieros. Y luego sueltan la noticia con el plantel de. con el staff de siempre, ¿no? Abogados, constitucionalistas, ¿no? Economistas. Aquí entrevistan, o entrevista. tiene su plantilla, ¿a quién llama. ¿Ustedes creen que a mí me van a llamar algún día? Jamás. Hacer. Y acá al final no, los conductores hacen política, todos esos conductores hacen política, son, casi todos son neoliberales, la, también las conductoras mujeres también hacen política y destruyen al invitado. ¿eh? Porque le hacen preguntas preparadas para destruirlo y dejarlo mal. Nunca hacen periodismo constructivo para salvar al país o para tratar de dar soluciones a los problemas. Todo es destrucción, destrucción, porque están en el momento de la demolición. Cuando les pago acá arriba los dueños, cuando les paga, cuando el gobierno les paga, 300, 400 millones de, en publicidad. Entonces de la línea cambia. ¿No? Cambia y van a hacer la, la apología, como en el caso de, la, de Salud, con la Morinelli, ¿no? Nunca se le atacó a la señora esta en el tiempo que tuvo en Salud. A pesar de que, desde la época de PPK 2016, hubo una serie de cuestionamientos. Estaban ahí los este, reporteros, las cámaras, ¡pum! en forma presencial para levantar su, la imagen. Levant, se llama levantamiento de imagen. Lo mismo hacían con Viscarra, con, con Sagaste, porque ellos tienen que pagar. ¿Quién paga? de muere. Eso es, siempre ha sido así. Y es acá, es en toda América Latina. Es en México este, al presidente Arnold ya hacen lo mismo. A Bukele, a todos los que no son de su visto bueno, lo destruyen. Porque aquí paga, Cuando paga, para ganar. Porque de eso vive. Pues. Ahora cuando ustedes vean, digamos, que ahí en el presupuesto de el primer ministro, ¿no? Bellido o Castillo ordena que se le pague a estos grupos van a ver que ya este... se han puesto de rodillas, ya arreglaron económicamente. Cuando vean ustedes que hay un pago ahí, la, la causa está totalmente perdida. Vamos a ver hasta, hasta cuánto, hasta cuánto resiste, ¿no? Castillo, Bellido, Cerrón, el otro Bermejo, hasta, hasta cuánto resiste. Porque dicen ellos son, eh, dicen en el lenguaje digamos en la jerga periodística lo de los empresarios son cañonazos Y dicen que eh, esos cañonazos no, ellos no, este, los políticos no resisten esos cañonazos al final tienen que transar señores creo que la cosa está clara hasta acá creo que por esta vez lo van a, van a, van a darle la confianza salvo que en el camino se produzca por bueno, estos seis días que faltan todo puede suceder digamos este un quiebre no que los obligue a precipitar, digamos, este, la salida de Bellido. ¿Ya? Eh, porque una buena, una, este castigo, este cerrojo, una buena estrategia, si cae Bellido, pónganlo a abeja de primer ministro. Y Después les explico. Pónganlo a abeja. Porque a no, hasta el momento, no, no se ha demostrado nada. Es un hombre que tiene sus pensamientos, sus ideas, como Vargallosa. ¿Y pues. qué se le puede pasar. Esa sería una movida estratégica, si es que ustedes entienden la, el mensaje. Si no saben leer la realidad, sigan por el despeñadero, pues, y se caerán al abismo, y cuando estén ahí ya casi muertos moribundos, este, re, recién pensarán las cosas. Voy a... amigos, empecé ocho un punto, son nueve y media de la... 9 y 35 de la noche. Otro día podemos hablar de geopolítica y de economía. Para mí es importante la, la, la economía, ¿no? Ya leí el choque pronóstico que el dólar va a bajar. Ahora, la, en el caso de la, los precios, los precios van a bajar en la medida que nosotros, los 33, o la mayoría de los peruanos, eh, hagamos una acción conjunta, lo que se llama un shock de demanda inversa. Míreme, para un economista, digamos, eh, que conoce... A, a, a, acá la, los, la, la economía ortodoxa actúa sobre un paradigma, una ley, no la ley de SAI, ¿no? El SAI es un... Fue un economista este, clásico, de, europeo, francés, ¿no es cierto?, de 1800 y pico. Su tesis fundamental dice que en, en una economía, ¿no es cierto?, de mercado, toda oferta crea su, su demanda. O sea, siempre tiene salida, digamos, este, la producción. Siempre va a encontrar consumidores. El, el crack del 29, de 1929, demostró en forma palmaria que la, la tesis y la teoría de era equivocada, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer un choque de diamante inverso, es decir que los consumidores, nosotros, ante la maniobra especulativa de parte de los productores de alimentos, de alzar, de subir los precios. En algunos casos, este, hay, este, hay, algunos, este, hay algunas razones que son atendibles, ¿no? el alza del petróleo, el alza de los commodities el alza tipo de cambio, pero no este, para tener el alza en más de 30, 40, 50%, ¿no? que ha subido, y la, la prueba es muy simple, por ejemplo, mire, ¿cómo se explican ustedes? Este producto, este producto que es una acitromicina, su precio normal era 50 centavos. Ya, en plen, el año pasado, en plena pandemia, ese producto pasó a costar 5 soles. ¿Cuál es la explicación? Costaba 50 centavos y pasó a costar 5 soles, cada pastilla. Pero si es el mismo producto, acá no se ha nada nuevo, la misma fórmula, es el mismo empaque. ¿Cuál es la razón? pura especulación puro acaparamiento y luego, para dos meses y el precio volvió a bajar a 50 centavos y ahora creo que está menos les explicaré este, en otra en otra este, oportunidad cómo funciona no? el mercado ¿no? cómo se fijan los precios cuáles son las fuerzas que están de por medio ¿no? y porque yo creo que si los peruanos ¿no es cierto? Eh, el consumidor en una, en una economía libre tiene el poder tiene más poder que, la, que las empresas productoras por una sencilla razón. Las empresas pueden producir un millón de tarros de leche. Y si, no la y si el, el público, el usuario, no la compra, ¿no es cierto? Entonces, esa leche va a estar en sus depósitos, en almacenes, y pasará el tiempo y esa leche se perderá. En cambio, el, el, el empresario no tiene sustitutos ahí, para, para cambiar ese, ese producto. En cambio, el, el consumidor, la persona, los ciudadanos, las familias, sí tienen sustitutos. Bueno, no consumo leche hoy día, pues consumir otra cosa, ¿no? ya no leche supuestamente de vaca, leche de soya o cualquier otro producto alternativo, o producto sustituto. Entonces el consumidor tiene mayor, mayor, mayor posibilidad, digamos, de manejar los precios en el mercado. Mira, siguiendo las reglas de oferta y demanda, acá sin control de precios, sin regulación, sin estatismo. Lo que pasa es que no tenemos información suficiente, estamos, este, psicoseados, pues, ¿no? con estas grandes empresas que a través de la publicidad te crean necesidades superfluas. Entonces, este, el consumidor, si supiera manejar su dinero, sus ingresos, pondría de rodillas a la mayoría de empresas abusivas. A las buenas no. A las que tienen este, un margen de ganancia y utilidad razonable, un 10%, adelante con ellas. Pero aquellos que especulan, que acaparan, ¿no es cierto?, que hacen de las desgracias de los peruanos, digamos, su riqueza, esas empresas tienen que tener una respuesta así contundente a los peruanos. Y van a ver ¿no? que al ver su, su producción ahí estancada en los supermarkets, ellos solo van a bajar el precio. ¿Por qué? Porque en su, en su mayor caso la son de especulación de acaparamiento. Entonces, este el alza de los precios va a tener que tener ciertos ajustes ahora. ¿no? Por ejemplo, en el problema del gas, ¿no? si, si se logra concretar la importación de gas boliviano, bajará pues el precio del balón a la mitad. ¿no? Y eso es bueno, ¿no es cierto?, porque es el mismo gas. No, Lo que pasa es que los bolivianos tienen otro otro otro referente de costos, ¿no es cierto?, manejan su margen de utilidad de otra manera. Y, y hay una aplicación de la ley de las ventajas comparativas, ¿no es cierto?, si, si los bolivianos pueden este, vender con gas a 25, 20 soles el balón, y a nosotros nos cuesta producir a 55 soles, es sentido común, ¿no?, les compro al boliviano mientras, mientras este, recuperamos nuestro gas de camiseta. ¿no? que por la vía de Melchorita, Tisco, ¿no? lo, lo, lo mandan a, a México, Estados Unidos, lo exportan, ¿no? ganando pues, este, más de 1000% de, de utilidad. ¿no? Entonces, ese es el problema del Perú. qué hay salida, así acá tengo 20 políticas económicas, el, el, el, el, el plan de la segunda república, ¿no? que es un plan superior ¿no? al, al plan bicentenario que ha presentado Franken ¿no? ¿Franque qué cosa es? Un, es un administrador, digamos, de la crisis. Es un pagador del lado externo de ¿no es cierto? las grandes potencias. El señor pues en su vida manejaba una bodega, no, no, no, no sabe lo que es este, el manejo concreto de la economía. Manejar la economía es muy fácil, señores, que ya les expliqué en una sesión anterior. En la economía tú tienes 190 mil millones de soles para gastarlos. En cambio, los que manejamos empresas privadas sabemos, ¿no? Que para yo, si yo fuera si mi empresa tuviera un movimiento de 190 millones de soles, yo primero tengo que conseguir mis ingresos. Tengo que salir al mercado a competir. Y una vez que yo consigo mis 190 millones de soles, yo lo puedo gastar. O sea, en el Estado solamente se hace la mitad del trabajo que, que hace un empresario, ¿no? que hace un, una persona que maneja pues, este, negocios. ¿no? Los que manejan negocios manejan las dos, las dos cosas, ¿no? los ingresos y los egresos el gasto. En el Estado no esto no solamente gastas. Gastas y gastas. Esto es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Por eso cuando se dice que el señor este, Velarde es el... Sin ánimo de, de criticar los señor, cuando dice que es el mejor vector del mundo, mentira, pues... Falso. Si él solamente está maneja, administrando reservas que le caen del cielo, él no produce un, no produce un, un solo, un solo gramo de cobre ni de oro, todo le llega, todo le llega para manejarlo. Y maneja mal, gerencia mal, por eso que ha, ha subido el dólar. Porque si yo fuera presidente del banco con 10 estrategias, digamos, este el dólar lo bajo, lo estabilizo y se acabó porque les repito, no hay ningún motivo para que el dólar esté a 4.10, 4.15 4.20, no hay ningún motivo tenemos reservas internacionales los, los precios de los minerales están al alza o sea, va a entrar más dólares todavía tres tenemos este, inversiones extranjeras las inversiones extranjeras se han ido al Perú al contrario, han crecido en un 25% en este último este semestre siguen invirtiendo en las minas tenemos mercado. Entonces, no hay ningún motivo para que el dólar se dispara. Es pura especulación. No, los trabajamos como un psicosocial con pánico financiero, con miedo. La gente torpe, ¿no? Dice que el dólar se, se... Es que no estamos como Venezuela. No somos Venezuela, no somos Cuba. En Cuba sí no tienen dólares para comprar. Están muertos en Cuba. Porque no tienen capacidad de exportación. Venezuela tampoco tiene en estos momentos. Porque le han cortado. Le han cortado. Su principal ingreso era el petróleo. Y Trump le cortó ese flujo de ingreso. Ya ha tenido que malvareter su petróleo con los chinos, con los rusos, con los este, iraníes, para salvarse. Entonces, este, no me digan pues, que el Perú no tiene salida, ¿no? sino que la angurria de este pequeño grupo de este pequeño grupo de... De... de gente, digamos, que tiene encontrado el poder, digamos, que son estos de acá, estos son, acá, los grupos de poder, los niños del Perú, los grupos extranjeros, los grupos nacionales, sus, sus órganos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el CIA y, y los agentes, ¿no? los agentes quiénes son, los ministros de economía, pues. Manejan el. ¿Manejan qué cosa? Lo primero que se tratan de manejar es el Poder Legislativo, porque ahí se dan las leyes, el Poder Ejecutivo y de ahí ya manejan el resto. Manejan el Tribunal Constitucional, el Banco de Reserva, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ejército, la Fuerza Nacional y la Policía. ¿Ya? Así se maneja todo No es que haya una democracia, que haya elecciones limpia, mentira. Esta es la realidad, ¿no es cierto? que los estudiosos, la teoría política, digamos, saben, pero no lo dicen porque no tienen acceso, pues, a los medios de comunicación. Es que en Perú no hay libertad de prensa, señores. Eso está regimentado solamente en una versión de la noticia. Y esa es la explicación de por qué estamos mal. Y todo esto hay que cambiarlo, pues. Pero tiene que ser un gobierno, un gobierno con liderazgo, un gobierno con la presencia de la mayoría de la población, con los gremios, con gente nueva con programa político, con equipo, con tecnología, y no no vamos a comunismo de nuestra ruta, no es el comunismo. Y de ahora le aclaramos a esta gente, ¿no? nosotros jamás, al contrario. Es una irracionalidad, lo que se quiere es una economía con bienestar para la mayoría de peruanos. Hay riqueza, se sí, riqueza en el Perú, pero está mal distribuida, el 1% se lleva el 90% de la riqueza el 9% que son los, los, las clases medias y los burócratas que solamente se contentan con un, de, con un DEPA, con un carro, con viajes a, por el mundo, que es, es la burocracia, ¿no es cierto? Es lo que sostiene como una suerte de colchón esa asimetría que... ¿Eso se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Claro que sí. Pero hay que liquidar toda esta clase política putrefacta, hay que moralizar el poder judicial, la fiscalía, la policía, las fuerzas armadas. Hay que limpiar todo de raíz. Por eso necesita tener runtus. Capacidad, ganas, iniciativa. Ya no, no estar temblando como una gelatina, ¿no? Ya uno tiene que decir las cosas. Porque así, así se hacen las grandes transformaciones en el mundo. Siempre ha sido así. Los otros han fracasado. Esos que están dudando, consultando con su mamá, con su papá, con su, con su esposa, con su primo, con su hermano, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si te metes a política, tienes que asumir ese pasivo. Si no, quédate en tu casa, pues, ¿no? Dedícate a otras cosas. Pero la política eso sabe que te van a, te, te van a disparar, te van a, van a tirar a matar. Si te metes a eso, toma la decisión. Y tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que ser honesto, ¿no? Y no te puedes tú, digamos, parcializar con tus miembros de partido. Si hay un miembro de tu partido que roba a la cárcel, el primero que tiene que ir a la cárcel, y, y pen efectiva. ¿no? O sea, históricamente está aprobado eso. Ya. Y que, que cubieran los más capaces. La gente que se prepara, que ha estudiado, la gente que sabe manejar un, un país, una empresa. Porque este país es un país para los empresarios, es un país para la, los informales, para las pequeñas empresas. Hay que romper, digamos, esa huella esa de los oligopolios. Ya han pasado 500, este, 500 años, señores, y seguimos en lo mismo. No podemos ser masoquistas. Entonces voy a pasar, antes de terminar algunas preguntas, a ver qué me quieran este hacer. Castillo no indulta a Antauro sencillamente porque está calculando, pues, ¿no? Es un problema de es un problema de dos soles. No pueden brillar dos soles en, en un mismo firmamento. Aparentemente Antauro, a pesar de sus problemas y todas sus, sus cosas, digamos, este, podría capitalizar algo ¿no? de los errores de, de Castillo. ¿no? Otra pregunta. Oiga, yo no estoy buscando ni, ni, ningún puesto con Castillo jamás en el derecho a ustedes, ni que porque sea yo soberbio. Este, yo soy asesor explicado explicado los 25 años en la Contraloría de la República y he sido juez y metido preso a. Decenas de personas. Claro, que me conocen, saben, saben cómo, cómo pienso yo. Y no es que yo sea un santo, señores. Yo soy un hombre normal como ustedes, ¿no es cierto? Soy un hombre, este, pero sí muy disciplinado. Eso sí, porque ya esa es una herencia de mi madre. Y lo que les hablo yo no es una tontería que se me ocurre. Yo en una, en una noche de, de copa, señores. Es puro estudio. ¿sí? Vean, análisis multivariado, ¿no es cierto? Con situaciones, con escenarios. No, tiene que saber manejar estadística, ¿no? econometría. Tiene que saber manejar activos acá, saber testear. ¿Ya? Yo no soy un soñador. ¿no? Voy a la Plaza de San Martín ahí, hablando de, este, como un psicópata ahí, este, hablando tontería y media. ¿no? O colocándome de, de un micrófono para pensar lo que quiero o buscando un puesto de trabajo. Ya les he dicho, yo, yo tengo mucha responsabilidad. Yo pago planillas, señores. Yo tengo que ver por familias. Esa es mi responsabilidad. Yo no puedo ser tan irresponsable. Yo trabajo también en la universidad. No, y, y, a mis uno ¿cómo soy yo? El problema de la... Ser eh, de la economía es muy fácil, señores, y les expliqué. se Ser de economía es administrar 180 millones de soles que están ahí. Dice, toma 180 millones de soles, este, maneja, lo distribuye lo, entre 20 ministerios. Paga la deuda externa, a políticas sociales, a políticas públicas, siempre ahora van a entregar unos 5.700 millones de soles que se va a regalar, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay otras formas de sacar de la pobreza a esas mismas familias. Esa, esa política de los bonos es una política del, del, del Banco Mundial del Fondo Monetario, porque de esa manera están relevando, están este, escudando, están tapando la responsabilidad que tiene la empresa privada. La empresa privada tiene que invertir acá, crear empleo, dar trabajo, empleo digno a, lo, a, lo, a los peruanos. Entonces, para paliar ese... Para tapar eso, digamos, este, el Banco Mundial dice, no, tu ministro de Economía, digamos, te este, crea un programa... Este, una política pública de bonos, a peruano no hay que darle el pescado, señores. a peruano hay que enseñarle a pescar. Porque regalarle algo es una afrenta a la dignidad y ustedes están promoviendo la, la ociosidad, la, la ganadería, porque toda la vida de esta gente va a estar con la mano extendida y es una forma de dominación que tiene que acabar. Lo que el Estado puede hacer es fomentar o promover la creación de empleo y tienes un sueldo digno para que puedas sostener a tu familia. Ya. Entonces, este, yo soy un hombre como ustedes, señores, yo, a mí me gusta la salsa, yo bueno, no soy ningún marciano, no soy un negro, tampoco. Soy una persona normal como, como ustedes, pero me preocupa mi país. Pues. Si les hablara en esa época de estu eh, dirigente estudiantil en San Marcos, que, que es la mejor escuela política que hay en el Perú, ¿no? no y en San Marcos, acuérdense, siempre les he dicho, en San Marcos jamás, jamás cayó en mano de Sendero Luminoso. Nosotros toda la vida combatimos a Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso jamás tuvo la, eh, tuvo la dirección de la Federación Universitaria ni de gremios. Habían sí, ¿no es cierto? Cuadros, habían activistas. Pero El ellos jamás lograron porque nosotros éramos antisenderistas, es la palabra. Éramos gente muy racional. Que creía que teníamos otro destino, nosotros desde de, de estudiantes. Y había mucha gente infiltrada, y Beja tiene razón, había mucha gente infiltrada, so, so, llamaban soplones gente que mandaba inteligencia, mandaba la policía, ¿no? que se infiltraban, que eran los más radicales, los que, los que hablaban de la lucha armada, ¿no? del campo de la ciudad, ¿no? eran los más radicales, pero luego descubrimos que eran gente, digamos, pagada por el gobierno, ¿no? para provocar a los estudiantes y, y provocar enfrentamientos con la policía. ¿no? Entonces, eso de ahí es importante que ustedes lo sepan, porque a los Marcos, eh, a la universidad, a la universidad, se, se le quiso también este, demoler, ¿no? como nido de, de comunistas, como nido de, de senderistas, jamás ha sido, su este... parte de sender, nunca. Que hay corriente izquierda, claro que sí, de todo, la, de, de todo la, el espectro de izquierda. Hay apristas. Por ejemplo, el APRA ha el control de la universidad hasta, hasta los últimos 20 años a nivel de rectorado. Apristas, profesores apristas que tienen el control. Pero la base no, la base tiene, está tratando de, de tener, de armar un proyecto distinto en San Marcos. Porque lo que quieren es estudiar, quieren proyectar la universidad, internacionalizarla, pero como los medios que son los que manejan la universidad, tienen aparatos de poder, mafias corrompen, digamos, este, arrinconan al resto de profesores. Entonces, este, ¿qué más? Este, eso, eh, los, que hablan, los que hablan de, de San Marcos son los, los de las universidades privadas, ¿no? Para asustar a la gente que vayan allá a matricularse en pues esas universidades, ¿no? Chicha, ¿no? A pagar pensiones de 700, 800, ¿no? Le hacen temer este, a los muchachos, ¿no? Y siempre lo he dicho, no, la Iberra es una buena universidad, a pesar de que todavía están los apristas ahí, ¿no? La Universidad de Cabello es una buena universidad, pública, la agraria, que decirles, ¿no? la única, buena universidad, pero este, estigmatizan toda pues esta universidad para ganar dinero, ¿no? asustan a los estudiantes. Bueno, yo no puedo asesorar a Castillo y a Cerro, yo les pido por favor que se abstengan ustedes de estar hablando de esas cosas, ¿no? es que yo no quiera que asesore, yo jamás voy a asesorar, toda mi vida he sido vencido. ¿no? yo nunca he tenido un, un patrón, eso lo digo, señores, ¿sí? toda mi vida me he movido autónomamente, Jamás he recibido órdenes de nadie. Quizás si algún día soy congresista recibiré órdenes de ustedes, ¿no? Los este, pueblos, que, que, van, que me, eventualmente me podrían elegir, ¿no? A ellos sí les rendiría cuenta. ¿no? Pero nunca he tenido un patrón o un jefe. Menos porque un pobre diario de un partido me vaya a mí a, a decir alguna cosa, ¿no? Porque ellos este, son mediocres, no, no, no aceptan, por ejemplo, este intercambio de ideas, ¿no? No quieren, ellos quieren imponer la cosa, ¿no? Dogmáticamente. Y yo soy antidogmático, ustedes saben mejor que nadie, ¿no? O a mí alguien me dice que estoy equivocado y me lo demuestra, yo me rectifico. Pero a mí nadie me va a imponer, digamos, una, una, una decisión. Ya se lo dije una vez a un presidente de la República cuando me, me, me dijo que cambiara los informes que había hecho yo sobre 20 presidentes de empresas estatales que habían robado al país. Me dijo que cambiara. No, lo cambié y me fui, le, le puse la carta de renuncia y me fui. Porque no podía ir contra mi conciencia. Se habían robado y tenían que ser procesados. Bueno, señores... Ah, lo de, la, lo de las clases de teoría política, les, les he dicho, pero ustedes no quieren, pues, yo me estoy, este... No, esa clase esa he clase a una élite, a, a una gente privilegiada que no me paga a mí y paga a esas universidades, ¿no? En el extranjero estoy dando por la vida virtual ahora. Porque quieren saber, pues, no de, de, un, ¿no? de un, este, profesor teórico, ¿no? Es un profesor de, que ha tenido, digamos, vida política, no en la universidad. Ya... Yeah. Entonces, este, les agradezco la, la atención, ya saben, estaremos hablando en estos, este, en estos meses ¿no? este, sobre lo que, lo que pase, digamos, en el país. A nosotros, a nosotros, a todos nosotros, nos debe interesar lo que pase con nuestro país, somos peruanos. ¿ya? Y eso de que me voy me voy acá del Perú porque no hay libertad, no señores, nosotros nos quedamos acá a pelear, si que pasa algo, nosotros no podemos corrernos, porque acá nacimos, acá nos educamos, acá tenemos nuestras familias y acá pelearemos si pasa algo ¿no? es fácil irse del país fugar porque esto es nuestro esto es nuestro país señores lo que pasa es que hay un grupo de, de ladrones que controla el poder porque les meten miedo a ustedes ¿no? Mire, la casta política no pasa de 200 personas en el país 200 personas manejan este país con los empresarios con los militares con los policías, con los jueces, con los fiscales con la gran prensa 200 lo tienen ustedes sometidos con las familias que es de toda la corporación somos 33 millones ya, entonces este, a, a cualquier idiota que escriba mi secretaria lo borra, así que por las puras este, están escribiendo a los troles señores, les, agra, les agradecemos este, les, les agradezco la, su atención ojalá, ojalá les sirva de algo esta información es una información que la, se la doy porque me la piden algunos amigos, algunas amigas las comparto para que ustedes tomen sus decisiones. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Abrazos totales amigos, buenas noches, cuídense, estaremos al habla, en el camino nos encontraremos. Buenas noches.